Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo corregir un PDF cuando lo escaneamos y nos queda desalineado miren que nos queda un poco girado a la derecha eh, puede, tener, puede tener muy buena resolución el PDF pero si está desalineado automáticamente nos daña toda la presentación listo, entonces para hacer ello es muy sencillo vamos a dar clic derecho en el archivo PDF, no importa cuántas hojas tenga Vamos a abrirlo con Nitro Pro 10 El programa lo encontramos en mi canal Cómo instalar Nitro Pro 10 Él se llama El Pido, lo encuentran en mi canal Y lo pueden instalar si no lo tienen Una vez que tengamos el PDF aquí Vamos a, darnos, vamos a dar clic en Revisar Y una vez que estemos clic en, aquí en Revisar Vamos a irnos a la opción que dice corrección sesgo automática listo vamos a dar clic allí y vamos a decirle que todas las páginas o página actual en mi caso como solo es la página actual vamos a darle clic vamos a dejarlo allí y vamos a darle en corrección una vez que le hayamos dado clic allí miren que ya se ubicó vamos a darle clic aquí en el disque guardar podemos cerrar aquí y vamos a abrirlo nuevamente y miren cómo ha quedado totalmente eh, corregido, quedó perfecto, y así pueden ya enviarle el documento a su jefe. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.